le llama de inteligencia artificial, los famosos bots, usted puede, o, o usted directamente, interactuar y hasta hacer un proceso de venta. Pero, ¿qué pasa? El cliente tiene ahora mismo la opción de interactuar con 20.000 empresas. Le pongo un ejemplo. Una agencia de viaje. El cliente tiene 80.000 opciones para interactuar con la agencia de, de Juanita Pérez, que es mi amiga, pero también con la agencia de Juan José, que no es mi amigo, con la agencia de eh, eh, Lolita Pérez. Y yo, desde la comodidad de mi casa, puedo descartar a cualquier oferta. Entonces, elijo la que más me conviene. Esa es la ventaja para el consumidor final y la desventaja para el, la empresa. ¿Por qué? Cuando el cliente escucha una publicidad, que aquí le decimos, por ejemplo, el hogar Macorizano, eh, tiene la tostadora, etcétera, etcétera y le damos esa publicidad ¿qué tiene que hacer el cliente? y mo nosotros motivamos que el cliente vaya a ese establecimiento esa es una de las funciones principales de una estrategia de publicidad la publicidad es tú mostrar lo que tiene tú persuadir a tus clientes para que vayan a tu establecimiento comercial ahora, el proceso de venta es otra historia porque también la gente confunde publicidad con venta. No, son primos, más no bien, no son hermanos. La publicidad es una cosa y la venta es otra. Van de la mano, pero son diferentes. Son dos procesos totalmente diferentes. La publicidad, esa mezcla, la efectividad está en que el cliente vaya a su negocio. Y dentro de su negocio, entonces, viene el proceso de venta. Ahí usted tiene que hacer otra estrategia de venta para y utilizar las herramientas que, que, que uno le enseña para hacer el cierre de la venta con ese cliente que va a su establecimiento comercial. Ojo, no estoy diciendo que la publicidad en las redes sociales es mala, no, es buena, es efectiva. Lo que tenemos que saber hacer el plan, no hacerlo por hacerlo. Hay gente que te coloca una publicidad y ya, entonces no tiene un plan concreto. El plan de venta tiene que ir desde la mezcla, desde una buena historia, una buena presentación, una buena campaña, una buena publicidad y un proceso de venta y un proceso de cierre de esa venta. Entonces, ahí sí usted lo va a ver efectivo, porque donde que está la efectividad de una buena asesoría en marketing o una buena estrategia de marketing de su empresa? Es en la caja registradora. En lo personal, yo siempre a mis clientes les digo, no es asunto de teoría, no es asunto de que se vea bonito, eso es parte, ¿no? Es asunto de que tú veas las ventas aumentadas. Y para tú tu, para tu ver tus ventas aumentadas, tienes que ver esa caja registradora aumentada. Simple. Entonces, hay influencers que hacen ese trabajo de mostrar productos, de vender productos, pero muchas veces no tienen una buena historia. La gente le da like, que es otro error. No es asunto de darle like. Por ejemplo, hay influencers que tienen mil seguidores pero ¿cuál es la comunidad de, de esos mil seguidores? ¿Cuánta gente responde a, eso, a esos mil seguidores? Yo mismo a veces veo cosas de influencer y le doy like, no necesariamente vi el anuncio, eh, vi el producto. Hay, por ejemplo, principalmente, y con esto no quiero discriminar a ustedes las mujeres, hay influencers que son femeninas, que exhiben su cuerpo y el producto. Entonces hay gente que va, entra, ve y le da like, pero es por el al cuerpo de la influencer que mayormente las mujeres es la que utilizan, lamentablemente, algunas influencias, su cuerpo, su imagen, para que le den like. Pero ese like no significa que yo vi el producto, ni sé si el producto es bueno, si me interesé en él o no. O sea, hay muchas cositas que es complejo, no es tan simple como la gente cree. Ah, sí, bueno, tú la colocas, y hay gente que coloca, tú la colocas, pero es un plan. Y ahora en estos momentos... Eh, si se quiere, de reactivación de la economía, yo les recomiendo a las empresas que hagan su plan para que puedan tener efectividad y que sus ventas puedan regularizarse a la mayor brevedad posible. Hay gente que tiene, tú ves, eh, páginas en, en, Internet, en, en Instagram principalmente y tú entras y tú preguntas y tú le dices si quieres comprar y todavía el mes no te has respondido. Pero que si tú le dices que sí, ah, no, que esto, ven aquí, entonces... Entonces ya usted entra a en una plataforma, usted tiene que tener una plataforma de venta, dependiendo de la naturaleza de su empresa, que la gente pueda comprar por ahí, pagar con su tarjeta de crédito eso sí podría ser más efectivo que usted usa un influencer, que usted haga una publicidad en, en, en Instagram, y hasta ahí esa, ese preámbulo eh, más o menos, esos tips eh, de, de, de, de cómo reactivar eh, la, la, la economía yo lo que les recomiendo a las pequeñas empresas es que hagan una mezcla adecuada a su presupuesto sin dejar los medios eh, que son más de impacto, como la televisión, perdón, la televisión es el medio que tiene más impacto, más que las redes sociales, aunque la gente diga, no, que okay, porque el contenido se crea con, eh, eh, la producción de contenido se crea con televisión, y es donde más, por ejemplo, yo, yo lo voy a poner fácilmente, Santiago Matías le hizo una entrevista a, al candidato Gonzalo Castillo, ¿verdad, Veloz? Entonces, sí. Santiago la hizo por YouTube, ¿verdad? Y yo sí. me atrevo, yo me atrevo a abrir la, la línea y recibir llamadas para que vean dónde tuvo más impacto. Si en YouTube o en los análisis que, que, que han hecho todos los comunicadores, en televisión. O sea, la televisión todavía sigue siendo el medio, la producción porque hay otro, otro error ya y con esto porque me salí me fui a, a 20 años atrás del programa Mercado, miren una cosa es el equipo de televisión, o sea la televisión como aparato y otra cosa es la producción y contenido de televisión, el contenido nunca va a morir, ahora el aparato, eh, eh, ese aparato que usted tiene en su casa, grande si, si no es inteligente es un aparato más. porque Porque el contenido tú lo creas aquí. Ahora mismo nosotros estamos eh, reorganizando nuestra plataforma de, de contenido eh, combinado con la red. Ahora mismo estamos transmitiendo online.